Hola chicos, bienvenidos a K red 77. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el fondo de nuestra pantalla de Google. Eh, y encima, les fijaremos todo el Google Chrome y bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Bueno chicos, para cambiar el fondo de nuestro Chrome, le daremos acá los tres y controla Google Chrome. Aquí le damos y bajamos hasta configuración. Aquí eh, no es necesario estar sincronizado con la cuenta Chrome, así que podemos entrar anónimamente y descargar el tema. Bajamos hasta aspecto y le damos en temas. Bueno nos saldrán todos los temas que tiene la web store de chrome así que podremos escoger cualquiera bueno yo pondré este de acá le daré clic y le daré añadir a chrome empezará la descarga y cuando termine automáticamente se me va a cambiar el tema de chrome como pueden observar ya se ha cambiado el tema eh, para borrarlo y volverlo al de antes sería volver acá a configuración y en aspecto temas restablecer predeterminado le damos restablecer y se me ha cambiado bueno chicos espero les sirva mucho eh, se diviertan y no olviden compartir y suscribir